En, antes de, la, de esta quema de este, de este rancho acá, y de ahí, como siempre, como ustedes saben, siempre hemos vivido inseguridad, una tremenda inseguridad, porque el gobierno en vez de, de mandarnos el, a, los, a los policías que para, para, para cuidar o para patrullar acá en el... En, en, esta, en esta comunidad o en Salitre, más bien los vemos como enemigos porque nos persiguen, eh, eh, llegan como, como siempre con prepotencia, justificando del, del motivo del por qué ellos no pueden actuar rápidamente. Y nosotros tenemos que, que siempre como, como nos han tratado a agachar la cabeza, seguramente decir que sí, que todo está bien, que ellos están trabajando bien. Cuando vemos que no es así. Eh, días anteriores, en aquella finca, este, la otra finca que, estamos recupera, que está, se está recuperando, eh, los policías persiguen a los compañeros, no los dejan caminar libre en la finca, que ya es de la compañera, igualmente acá. Aquí pasan ahí, nada más observando, observando, uno, los, uno siente como que es, es más bien como que una mirada de amenazas. Y entonces, este, no nos sentimos bien, hasta que a estos días, cuando fue digo, estos días que dice mi hija que ella se tocó aquí una, un muchacho que, que, que, que llega siempre ahí donde William arias dice que dicen verdad yo no sé si es cierto que es un nica no, no sabemos de, que, de, de dónde es pero dice que, que ahí les hizo una pregunta a ella que de dónde era que algo, algo, algo que yo le dije a ella que no me gustaba porque es una persona que nosotros no conocemos y, to, y todavía llega y se mete ahí, en, en donde está ese agresor, William Arias. Bueno, ese, ese señor pasa, dicen, que dice el, el, el compañero que pasa acá, dos veces por, por día, mirando para acá. Son personas que, que nosotros no sabemos a qué vienen, cuando ellos saben que este William no, no debe estar más acá, pero sin embargo, si William sigue ahí, de esa clase de personas, se seguramente vamos a seguir viendo acá, y es una amenaza para nosotros. No sabemos quién fue el que quemó el rancho, pero sí, sí, sí fue quemado intencionalmente, y la agresividad con que actúan sin, sin, sin, sin como les dijera, como que sin, sin corazón diría yo, porque ellos llegan y le, y, y, y, y le tiran gasolina al rancho sin saber si hay una persona adentro. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Para mí es, es, es una forma, como, como diciendo, si se muere una persona, un indígena ahí, a nadie le va a importar. Y entonces este, sí hemos estado con mucha inseguridad, no tenemos confianza en, en, en los policías, más bien este, eso genera mucho, mucha, como les dijera, como mucho, mucha desconfianza. En Río aquí hubo hace unos días, el lunes pasado, aparentemente también hubo disparos. Sí, claro. Este, este, nosotros lo que no entendemos es que en casa de, de William Arias siempre se escucha disparos. Y, y a vista y paciencia de los policías, porque los policías siempre permanecen ahí. A la, a la patrulla o, o los de a caballo o esas cuadras llegan y se quedan ahí toda la noche. Entonces, yo, nosotros no podemos entender si, si los disparos salen de William o salen de los policías. Cuando los compañeros tocan caracol allá arriba y, y, y ellos este, están en el rancho gritando o tocando los, el caracol, siempre se oye disparos. pero eh, Entonces, no, no, no entendemos de parte de, do, de quién es. Y eso nos confunde. ¿sí? Ya. Pero le dispararon. Eh, Eric nos había llamado y nos había dicho que cuando estábamos redactando el informe que había... Que, que les habían disparado directamente a ellos. ¿Ustedes tienen información de eso? Sí, sí, sí. Sí, okay. lo amenazaron, sí. O sea, dispararon hacia, hacia ellos, claro. Ahí está, disparo todo uno. ¿Eso dónde es exactamente? Eso es allá al otro lado, donde William para... Allá, vean, ve el, el rancho de ellos. Hasta allá arriba, ¿eh? ¿no? <coughs> a ver más? Uh -huh. ¿Qué piensa de lo que está sucediendo en estos momentos en territorio? Pienso que en vez de, de, de ir mejorando el asunto, vamos a empeorar. Porque sus provocaciones este, y ahí, no, no sabemos cómo qué, qué estarán pensando los compañeros. Ya es mucho tolerar, ¿verdad? Lo, lo que están haciendo los no indígenas con, con los indígenas. Uh -huh. ¿Y qué esperarían? ¿Qué le dirían al gobierno? ¿Qué esperan del gobierno en ese momento? Bueno, nosotros ya no esperamos nada del gobierno Porque ya perdimos total confianza Y total este, esperanza en el gobierno No sé qué estarán haciendo Pero, no, mientras tanto nosotros este, Nos organizaremos y, y nos defenderemos Porque no vamos a, a, a permitir más violencia contra nosotros uh -huh porque el gobierno no tiene no tuvo la voluntad de, de, de, de ejecutar los desalojos y ahí tenemos, mantenemos esos agresores. Ahí está Edwin Guevara, ahí está la otra finca, está un peón de los Arayas, ahí está todavía William. Y entonces, este, eso nos genera total desconfianza. De mi parte yo pienso que sí, que sí, nos, sí nos ayudan, porque ustedes, digamos, del observatorio, porque, porque entiendo que ustedes llevan el informe. Y nosotros, de, en, ese, en ese caso, pues nosotros no, no tenemos amigos, mucho menos acá en, en, en, en el cantón de Buenos Aires. Y entonces este, yo tengo la confianza que, que por lo menos ustedes nos llevan, vienen y, y ven lo que está sucediendo y informan allá. Y si no fuera ustedes, pues ya yo pienso que, que todo quedaría en silencio. ¿Ha venido alguna entidad de gobierno en estos días de, después de la quema? No, solamente lo, el, la Fuerza Pública que vino anoche cuando estaba... ¡Ay, se lo comió! Y también este, hoy vino la Defensoría de los Habitantes. Yo no sé si ustedes en el carro ahí. ¿Dónde? ¿Vino de aquí? ¿Sí? No, no Acaban conmigo. de estar. ¿Quién vino? La defensoría. De Álvaro Paniagua. Y una muchacha que no recuerdo el nombre. ¿Álvaro Paniagua de qué es? ¿Qué es? Yo, no. Me dijo que son de la defensoría de los adicantes. ¿Y quién le preguntó de lo que hablaron con ellos? Ah, lo mismo, de que... de que había pasado, que si sabemos quién lo quemó, que había sospechosos. Uh -huh. ¿De la Dinamo? De no. De Dinamo Pan? No del Pani tampoco de limas menos de limas nunca lo, pero yo que no lo he visto han puesto la denuncia este? no ese es otro caso que nosotros ya no vamos a hacer de mí. porque tras de que tenemos tenemos que viajar lejos no tenemos los pasajes vamos y simplemente hacen un medio redactan eso y eso queda guardado Usted sabe que la nueva política de la Fiscalía de la Corte establece como circular que cuando hay situaciones como estas en los territorios indígenas, los fiscales tienen que trasladarse aquí y a tomar la declaración en el lugar de los hechos. ¿Y Recoger de, aquí la información. ¿Y desde cuándo está esa orden? Esa orden no ya meter? tienen ya hace como un año. Y yo nunca he visto la. La Fiscalía Indígena tiene esa ariana césped, se llama la conoce? Ya vino aquí una vez. Ariana Céspedes le dice sí. que, ella, que vino a hacer un taller, dijo aquí a salirse un día. Yo no sé, no sé en bueno, qué partido. Ariana Céspedes vuelve a ir Ella tiene la obligación de enviar un representante de la fiscalía de Buenos Aires que funcionaría como Fiscalía indígena para recoger en el lugar la, la, la denuncia e incluso guardar el secreto de las denuncias y si hay que proteger a los testigos o las personas denunciantes. Están obligados de manera que lo que hay que hacer es llamar a la fiscalía. Siempre. ¿Al 911 lo llamaron ustedes? ¿Tampoco? No, es que no, yo no sabía. Bueno, el 911 le explicamos. El 911 es la, es la llamada de emergencia. Uh -huh. Pero si ustedes la llaman, queda constando la, la prueba de que ustedes llamaron por la situación de la quema. Si las autoridades no vienen, tenemos una prueba de que no acudieron a tiempo y que aquí la responsabilidad del Estado, entonces no viene la responsabilidad para ello. Pero si no tenemos un documento de que ustedes llamaron y las autoridades no vinieron, también eso nos riega a nosotros en términos de la información y de la denuncia que hacemos a través de del ODAIN. El ODAIN que documentar que se hizo una llamada, que se llamó la autoridad. En el caso de la Fiscalía, y bueno que leí a otros compañeros, la Fiscalía por circular de la Corte y la misma Fiscalía General estableció que en el caso de los pueblos indígenas debe de ir el fiscal a recoger si es en un lugar muy lejano o por falta de recursos económicos no pueden presentar la denuncia. Ustedes tienen que buscar un vehículo, viene aquí el oficial, le toma la declaración, toma la fotografía, recolecta los, los indicios y luego ya después, si en eso lo que vayan, ellos tienen que garantizar que venga un vehículo, a que vayan ustedes a declarar y a ratificar la denuncia lo que sea, pero eso está establecido. De manera que en ese sentido usted tiene también las posibilidades y las facilidades de llamar a la fiscalía. Lo que no sé es si tienen los números, pero yo le puedo mandar por teléfono, en eh, un, un número de mensajes los números de las fiscalías para que ustedes mismos eh, le piden y, y como por supuesto que en el informe yo creo que es importante decir que hay un desconocimiento ¿verdad? de parte de la gente con respecto a esos derechos de acceder a una cuestión de justicia. ¿verdad? Me parece importante que no haya una difusión de parte del, del Poder Judicial. Uh -huh. Sí, porque, porque el Poder Judicial cuando ustedes van ustedes debería, debería decirles que no tienen que ir hasta allá, sino que, que podrían tener la posibilidad de llamar y que no... Sea, puede ahí. llamar en este instante y tienen que venir mañana. Tienen que venir, bueno, eso es otro tema, la disponibilidad, pero dice que en la medida de lo inmediatamente posible, para efecto de lograr que sea oportuno la de indicios y las declaraciones Yo creo que eso es una cosa que hay que este, y ver también. Entonces, yo quería preguntarle también con respecto a la a la participación de otros recuperantes, porque es importante, y eso no eso es fuera, puede ser fuera. ¿Acudieron otros compañeros de, otros, de otras comunidades? ¿Ustedes los llamaron? ¿Qué pasó? Eh, sí, Wilber le mandó mensajes a, a, a, a varios, pero hasta el momento no, no no hemos visto nada. ¿Y por qué cree usted que no viene? Es que yo no sé, porque... No, no, entiendo. Pero ustedes están articulados con los otros grupos de recuperantes. ¿Van a las reuniones que hacen los... los claro cinco. que sí. Van, sí, claro. articulan con ellos. Claro. claro, nosotros ya estamos hablados, pero ya Y, y nosotros en las reuniones es que hablamos de los apoyos, pero... pero no, no sé, no nos presentaron ningún. Ya, estoy viendo de la Junta de ahora, ya, la, la, No, esta ya. vez no. ¿Quién quiere no, ustedes? De, de aquí, de aquí de sur marino, biligia, creo. Ah. Mm. Ah, bueno, marino ¿De delgado, de arriba. Porque uh -huh. uh -huh. okay, este, la otra cosa es, con respecto a, a usted decía que Edwin Guevara, los Arayas, William Arias, los Vega, digamos, están uh -huh. aquí metidos uh -huh. todavía. ¿Usted sabe si han hecho alguna acción para sacarlos de aquí? ¿Conoce ya hay algún ¿Algún proceso legal o judicial contra ellos para sacarlos o algo así? ¿Conocen? No. Que no, no, no, conocemos nada, no sabemos nada de eso. ¿De qué? De, de que si hay un proceso o cómo va el proceso. ¿Qué, qué, qué, Porque sí, sí, habíamos escuchado que, que hablaron de un desalojo. ¿De bueno, quién? de los desalojos. diganme de, de los, los nombres digamos, De, de William que... Arias era, era, era, era el primero. Pero después me parece que, que, que Serio había pedido el desalojo de, de Ramiro, de Víctor Martínez, de Rafa Rojas, de otros más de Cedor. De, de eran como seis o siete más. Y hasta la fecha no sabemos nada. Yo no sé nada. Yo a mí, yo ni nadie nos ha venido a decir qué ha pasado con, con, con ese tema del desalojo que si lo va a ejecutar el gobierno o no, no sabemos, pero yo no tenemos esa información. Si usted tuviera que decir, eh, sí la cámara? Si, usted, si usted tuviera que decir, este, ¿yo? Entonces, si usted tuviera que, que decir eh, en este momento, como usted se siente insegura, que no, no hay seguridad realmente, todo esto, ¿usted cómo piensa que se puede, tiene que imaginar los próximos días? ¿Cómo piensa usted cómo imagina el territorio de Salitre? ¿Cómo, cómo está mirando la situación en este momento? Hacia ya, ya le dije que, que la situación para mí se va se ve muy complicada y, y se va a poner peor. Eso es lo que yo veo, porque ya es como ustedes tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en Cebrón, en la quema del rancho en Puentes, de, de un además, y esto, y esto. Sí, y, y ustedes, eh, usted dijo antes que podían seguir, que ustedes ya no querían pedir nada al gobierno, que lo que quieren es reunirse, organizarse para defenderse. Uh -huh. usted, si ustedes se defienden, ¿qué puede pasar? Yo te pregunto al defenderse, usted, o ¿qué significa defenderse? Lo no quiero preguntar. Jay, de, de nosotros mismos tomar el, el, el, el cuidado, el, el, el cuidado aquí en el territorio. Esa es otra cosa que yo siempre hablo con los muchachos. Que, ahora que ustedes están acá, vea, don, está. Ya, Este, vea, nosotros, yo en He comentado con mis hijos que nos sentimos muchas veces desamparados. Porque quizás no tenemos el hábito, como dice usted, de, de, de, de comunicación con los, con los que nos pueden ayudar como gentes como ustedes. El caso de nosotros, Wilbert, Maynard, José Luis, Marcos Obando, quedaron, quedaron archivados cuando nos llamaron a las citas. No tuvimos gentes que nos asesoraran. Quedamos a manos y a merced de, de, de los defensores públicos. Y entonces, este, es una situación muy, muy preocupante para mí, porque, vea, aquí para los no indígenas es muy fácil venir a agredirnos a nosotros. Y el caso de ellos, eso. Bueno, ya sabemos lo que pasa en caso de ellos. Ellos tienen toda la razón en, en, en, en la corte. Más nosotros no. Estamos como que desamparados y no tenemos abogados, no tenemos gentes que esté con nosotros. El, el día que nos llaman a, a las citas, el día que nos llaman al, al, al juicio, vamos así por, porque nos llaman, ¿verdad? Y entonces estamos en problema, estamos en mucho problema y estamos muy mal en ese sentido también. En la semana pasada que vinimos por la quema de ancho de Emma, en el OI, fuimos al OVJ y el jefe del OIJ le preguntamos que, que habían parado el caso del de hijo suyo, del balazo, de, pues, cuando lo marcaron con hierros, cuando les quemaron anteriormente. Eh, y dijo que es que por lo general. Dijo por lo general, no, no dijo solo ese caso, pero que eh, no dan pruebas, no dicen nombres, que a la hora de preguntarles los nombres de quiénes fueron, no saben quiénes fueron. Eso es mentira. Eso fue, yo pienso, si dijo así, eso fue porque a principios, cuando Maynor estuvo en el hospital casi moribundo, ellos fueron y le preguntaron que quién era el sospechoso. Maynor dice que él se acuerda después, de que él vio, la cara de Ramiro Vega. ¿Ves? Entonces, ellos se aprovechan, se aprovecharon de ir a entrevistar a Maynor cuando Mainor no tenía, no estaba en, en, en la capacidad de, de declarar. Y yo digo que así no se vale. Y después de eso, nunca volvieron acá a entrevistar a Maynor, ni, ni a buscarlo, ni nada. ¿Usted dice que se archivó cuál caso? ¿De Maino. ¿De qué fecha era ese caso? Sí, de 2003, del 4 de 2013, cuando fueron, fuimos golpeados acá. ¿De qué año? De 2013. ¿4 de... de enero? De enero. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y la defensoría quedó en uno? Este sí que venían a ver si el gobierno puede dar algunas soluciones, pero que viendo esta situación creen que es muy difícil. Eso es lo que me digo a mí. O sea, que no, no, o sea, que que eso lo dice la Defensoría. ¿Y la solución que usted ve cuál es? Ahí sí, del gobierno yo no veo ninguno. ¿Y entonces va a quedar toda la vida? ¿Sí? No sé, tendríamos que hablarlo muy seriamente con los demás compañeros y recuperadores. Porque después de las dos camas no nos hemos reunido. Es que es como, doña Mariana, es como tres hechos de violencia muy cerca. O sea, muy no, seguidos, muy o sea, seguidos. ¿no, ¿No han tenido chance de reunirse? No. ¿Ni de lo que está pasando en Cerro, ¿no? Tampoco no, ha no, no, no hemos podido, porque eso fue reciente, el, en, el domingo. Pero ellos siguen, de, de, siguen defendiendo y diciendo que no, nosotros no tenemos derecho a, a caminar en toda esa finca. Tanto era así que a principios, cuando, cuando ingresaron en la finca, a donde los compañeros iban a, a recorrer la tierra, la finca, los policías iban atrás. Y llegaban y se parqueaban. Y dicen, dicen los compañeros que muchas veces llegaban y ni saludaban. Solamente decían, los se y y no decían nada y lo seguían donde ellos iban porque ellos dicen que esa tierra no es de, de, de no es de, de esa familia o sea ellos lo que quieren venir claramente es apoyar y cuidar al agresor más a nosotros nos persiguen nosotros esa vez yo le dije ustedes lo que están haciendo es persiguiendo persiguiéndonos en vez de protegernos y cómo es que William dispara cuando están ellos, cuando se supone que ellos deben de, de revisar la casa de William para ver si hay armas. Porque ellos han subido hasta la casa de los compañeros a ver si esta, estas familias tienen armas. Entonces, o sea, en otras palabras, un indígena no puede tener armas, pero un blanco sí puede tener armas y usarlo cuando aún a la vista de ellos. Y, y, esa, y esa vez que ellos fueron a decirnos que no podíamos pasar de, esa, de donde ellos nos marcaron y nosotros le decimos que, que, que no. Que, y que él ellos no tenían permiso para entrar en esa finca de la compañera porque era propiedad de ellos. ¿Las eh, siempre van alrededor ahí del rancho de donde, donde están ellos. ¿De la casa de qué compañero fueron a realizar los conflictos? No, no, no la, el rancho, el rancho. Ahí suben sí. a ver y a preguntar si hay armas o ¿De ¿la, la casa de quién? Del rancho de Adelita. ¿De, Adelita? de Adelita. ¿Ves? Entonces, este todo esto para mí, personalmente, como vuelvo y digo, ha generado que nosotros no queremos ver al policía Monica. Si nosotros le hemos dicho, vea, si ustedes vienen a imponer y, a, y, a, y, a, y visiblemente cuidar a los indígenas, sinceramente nada están haciendo, nada vienen a hacer.